bueno estamos aquí con mi hermano hoy es el día del cómic gratis en terraza y vamos a bueno primero iremos a kamehame uh, se llama así bueno igual adiós bueno ya estamos llegando al kamehame a pedir el cómic gratis del día del cómic gratis <risa> Carget. ¿Por qué? Con voto. Nah. Este es el primero. Iremos al pasado, así que el siguiente más, después del más nuevo que es este, iremos al Nicochan. Sí, ¿no? Al, al Nicochan Comics. Vale, que está por ahí el Renfre. Vale. Ah, mira, eh, eh, aguanta, aguanta. Yo he cogido una más un cómic gratis de este, y mi hermano ha cogido este, que es más grande. Porque la, a mí me gusta más el Bueno, ya llegamos al Nico, Nico Chan Comics. Por aquí. Hey, el dedo, el dedo. Nico chan. ¡No! Estamos llegando al Rambla Comics. Después enseñaremos todo lo que hemos conseguido el día del cómic gratis. Bueno, aquí al final no había nada. Pero no pasa nada. Aún queda la más antigua de Tarrasa. La Andromina Comics. Ay, no, la Andromeda. Sí, la Andromina Bienvenidos sí, sí. al fantástico mundo del modernismo. Ahora sí que hemos viajado al pasado. modernista, fiero modernista de terraza Y arribamos a la Andromina. Bueno, ya hemos acabado de, ya hemos recogido el de la Andromina, los cómics gratis de la Andromina y así que vamos otra vez a la feria modernista de Terrassa. Vale. <tose> Bueno, y ahora iremos aquí dentro, ¿vale? Es una botiga antigua. Bueno, ya hemos salido de, la, de esa tienda, de la trinchera, o como se llame, y he comprado esto, este trinchan, trinchera trinchan, por 3 euros. Bueno, trinchan es en catalán el red el destripador o como se llama en castellano, yo qué sé vale, bueno ahora ya volvemos para casa mira, otra vez se ve el camión por ahí